No todos los votos son el mismo martes. Ya hay gente que votó. Entonces, eh, ha sido una histórica lucha entre demócrata y republicanos. Los dos representan el mismo sistema. Puede haber diferencias de forma. Incluso, eh, la historia recoge que siendo los demócratas y que supuestamente los más liberales o debieran ser los más liberales, con los demócratas que más intervenciones se han producido en el mundo. Bueno, la República Dominicana ha sido víctima en los dos gobiernos que se han producido invasiones militares de los Estados Unidos han sido gobiernos demócratas. Debería ser lo contrario. Sin embargo, es así. ¿Qué otros datos? Eh irrefutable. Con demócratas se han hecho más deportaciones. Por ejemplo, en el gobierno de Obama se deportaron más latinos e inmigrantes que en lo de Donald Trump y otros gobiernos conservadores republicanos. O sea, son cosas, no obstante a eso, por ejemplo, la, la, la invasión que fracasó de intentos de desestabilización y derrocamiento de Fidel Castro, Bahía de Cochino, en 1962, bajo el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, demócrata, un grupo de mercenarios que fueron a Cuba. O sea, esto lo digo para eh, refrescarle la memoria a muchos que puedan pensar. En esencia, en esencia, eso no quiere decir que no haya diferencia. Por ejemplo, Obama hizo cierta apertura en las relaciones con Cuba. De permitir ciertos negocios eh, que los norteamericanos viajaran más, menos restricciones. Y Donald Trump la ha tumbado. Y ha acelerado más. Eh, con Obama. Fue que mataron a Bin Laden. O sea. Son cosas que, que la política norteamericana hay que entenderla. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Eh, gracias por ofrecer nuestra fuente de nosotros poder expresarnos. Así como no. Pero le estoy llamando porque en Campo Fernando, justamente en las entradas por donde pusieron el letrero, el letrero que dice este, este en San Francisco, por esas entradas, los ladrones están acabando, más es una cosa que es tremenda. Eh, la gente tiene que, para desmontarse de los vehículos, a esta hora, ellos cogen la hora que uno va llegando a la casa. Y es una situación muy difícil que, que estamos pasando por acá. Entonces, eh, le llamo para que usted eh, dé su voz de alerta y le diga al general que, por favor, que mande las patrullas, que antes se mantenían en los horarios que la gente salía de trabajar pero ahora eh, no vemos las patrullas más eh, Sí, eso ha sido una queja déjeme decirle las calles de San Francisco de Macorís y en los sitios estratégicos y demás peligros están ausentes de patrullas usted tiene toda la razón la gente está alarmada y está preocupada porque la presencia policial es casi nula por eso se producen tantos hechos delictivos eh, que ponen en peligro la seguridad de la gente. Y ya que usted eh, hace esa, ese pedido, vamos a hacerle un llamado a General Sena Roja que se han producido algunas manifestaciones por parte del Frente Amplio de Lucha Popular FAPO repudiando su presencia aquí, pues que el general demuestre que él realmente va a hacer un trabajo en favor de la seguridad de San Francisco de Macorís y que mantenga las calles patrulladas, y más ahora que ya está viéndose el frito navideño, que en Navidad las cosas se ponen, ustedes saben cómo, pues que el general mantenga patrullado a San Francisco de Macorís. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Vamos a seguir eh, clamando por eso, porque en los diferentes Muchas sitios, gracias, siempre, siempre Muchas suyo, gracias. siempre. Este programa. Es para ese tipo de cosas también, a siempre a su orden. Eh, claro, porque eh, esa zona que ella dice es verdad, y no hay, hay. Miren, eso es una zona peligrosa, de noche y a determinada hora. Es más, y, y hasta oscuro se ve. Y aquí hay muchos sitios oscuros. Es más, no aquí hay sitios oscuros. San Francisco de Macorís, en la mayor parte de la ciudad, está oscura. La, la, la bombilla de las calles Están o apagada O quemada O no sé qué le pasó Pero San Francisco En más de un 50% Y cuidado si me quedo corto Está oscura Está apagado No, no cuando yo salí anoche Había una brigada ahí Yo no sé si resolvieron Porque eso es oscuro ahí Muchísimo tiempo No, y donde quiera donde quiera, este, este. imagínense usted en esos barrios, es eh, que, eh, que se ven oscuridades eh, que se constituyen en peligro y muchísimas zonas que son eh, peligrosas, que son caldo de cultivo para la delincuencia. No eso, la y la gente paga su luz, y yo no me explico eso, una cosa que debieran, este, que mejor un mejor servicio. Bueno, este... Si sí, es verdad, los informes de salud pública, el COVID ha estado bajando. Pero aún así, ellos dicen que están bajando, pero todos los días se muere uno, dos, tres o cuatro. Pero han bajado, pero se mueren todos los días. Y, y cientos de contagiados. Pero para unos meses que hubo, que se metió hasta dos mil y pico, tres mil mil y pico eh, ha bajado porque ahora está en 300 y pico 400 y pico a veces llega a 500 a veces un muerto a veces dos muertos y particularmente san francisco de macorís ha, ha habido en esta semana dos días uno de 38 y pico y otro de 27 contagiados, no si sí, sí, de aquí si sí, de, de la provincia pero tengo que decir que hace días que no se mueren gente aquí, según, vuelvo y repito, según esos boletines de salud pública. Eh, yo no sé, pero la gente como que ya, será por el tiempo y cosas, como que se ha ido descuidando y perdiendo el miedo. Yo veo más gente sin mascarilla, sí, pero de manera abrumante. Eh, veo que la gente ya no está guardando tanto distanciamiento. Bueno, y que yo diría, sí, amén. <risa> que sea la conciencia de cada uno y que cada uno se cuide ya en base a su conciencia. Porque déjenme decirle: ya cada quien tiene que cuidarse, decir, bueno. ¿Usted se pone a que se le pegue esta cosa? La vacuna, como yo lo dije, <ríe> no es verdad que estaba tan cerca como muchos creían. <ríe> ya va, no, va, va a cumplir un año. Buenas tardes. Sí, habla uh, Cecilio de Ciancini. Buena. Cecilio Cruz, de para de para yo, eh, de que una, un, ¿cómo se dice?, un, una denuncia, una queja, ¿Una queja? Porque, Sí, porque aquí en Piantini está pasando lo siguiente. los camiones de la basura Aquí hay basura que están desde el mar afuera Ay Dios santo Y están podridas ya, los perros las de la... Ay, las, las, las, eso sí es peligroso Eso sí es eso peligroso hediondo, entonces, ¿qué pasa con ellos también? Que si ellos le ven un poquito de otra cosa que no sea basura Ellos hay que pagarle para llevarse la basura Ay, ay, ay, ay, ay Porque ay, yo ay. creo que los camiones son de ellos, que son propiedad Qué barbaridad entonces, eso después de que está este gobierno, que están haciendo eso? ¿Será que le quieren hacer un daño al gobierno? Bueno, bueno, bueno. Hay mucho... Bueno, yo anoche, a, a propósito de eso que usted dice, que le quieren hacer un daño al gobierno. Eh, anoche, por coincidencia, cuando prendo el televisor en un momento dado, escucho a Guido Gómez Mazara. Eh, ah hablando de los altos precios que ya yo he hablado varias veces de los altos okay, precios si de... sí, yo hablé anoche y Guido le hacía un llamado no. al gobierno de que señores ponga la atención que una situación de altos precios puede provocar lío aunque decir si... no eh, Guido dijo al que no da le dan él quiso decir que detrás de muchas denuncias de esa están los peledeístas, pero que a los peledeístas no le luce eso. A los peledeístas no le luce eso, ¿me entiendes? Entonces, pero no obstante a eso, yo debo decir una cosa. Eh, Guido decía, los peledeístas quieren mantener en el tapete el asunto de los precios y las cuestiones económicas. Y la gente quiere justicia, pero no las dos cosas. La gente no quiere que los precios le suban. De la no, comida, no sé. porque si, si usted gasta 300 pesos diarios en una comida Y le suben los precios y tiene que gastar 375 Ya el bolsillo suyo se está afectando Bueno, pues aquí cuesta una libra de pitiotas, 55 pesos Ah, imagínese, usted subió, subió Porque yo la llegué a comprar 40 Ya usted sabe Yo la llegué a comprar 40 Entonces, déjeme decirle eh, Ciertamente, como usted dice hay alguna deficiencia de las autoridades, pero mucha gente también quiere hacerle daño al gobierno sí, yo veo eso, yo veo eso malas hay malas intenciones, claro que sí, usted sabe que aquí todo se politiza y que sí. la oposición siempre va a querer sacar capital político a todo sí, sí, sí. la oposición de un lado y de otro el año pasado me hicieron a un robo aquí en mi casa, yo vivo aquí en la calle en la calle 6 número 25, que fue de más de medio millón de pesos, le hicieron dos a dos los haitianos aquí. Yo me cansé de leer cuartel, policía, y te de todo. Y no hicieron nada por eso. Te robaron tres televisiones de 55 pulgadas, no, y ellos, no, no eh, ellos no hacen eh, nada. No, tiene no, ellos no hacen nada. Esa policía no resuelve un solo caso de eso.